¿Quién es Andrés? Bueno Andrés soy yo, básicamente, eh, soy realizador audiovisual de Buenos Aires, Argentina y estoy con un proyecto que se llama En Tránsito, con el cual estoy viajando por diferentes países, y varias ciudades, eh, llevando un taller de montaje coreográfico, un taller de cine y entrenamiento físico. Bueno, estuve, estuve viajando seis meses por Brasil, estuve en algunas ciudades de Argentina y ahora en Bolivia. Y bueno, la idea es seguir viajando por Latinoamérica porque la idea del proyecto es que se está creando, un, estoy creando una obra, una obra de danza, y en cada ciudad voy trabajándola con, con diferentes personas que le van aportando al material. ¿Sí? Que la idea del taller es, aparte de entrenar en técnica de danza contemporánea, se está trabajando en un montaje, en una obra. Entonces, eh, bueno yo comparto cuál es la búsqueda, cuál es el tema que estamos trabajando y, y la idea es, es un taller abierto y, y a diferentes áreas artísticas, no solo para bailarines, sino para fotógrafos, realizadores audiovisuales o de otras artes, actores... Y también para las personas que no tienen una experiencia, que tengan ganas de, de vivir una experiencia de creación. ¿sí? Bueno, yo soy parte del Circuito Cultural Conosur, que es un, una red de colectivos que se formó en agosto del 2012 en Brasil, en un congreso que hizo la Red Forado que también es parte del circuito y lo que estamos haciendo es mapear artistas y colectivos de toda Latinoamérica para trabajar juntos, en, usando lo que se llama cultura de red, ¿sí? que, bueno, que es básicamente reconocernos como artistas y como colectivos para poder hacer una red y ver de potenciarla. Se trabaja como <coughs> con cuatro frentes que son digamos, los pilares que, que unen a esta red que son comunicación, formación libre, incidencia política y sustentabilidad. Entonces esos cuatro frentes abarcan todo lo que implica un trabajo artístico. ¿sí? Entonces al estar trabajando en red y juntos nos damos cuenta que podemos potenciar lo que tenemos. ¿sí? Que no siempre es, en, en general no es dinero, sino que es conocimientos, obras, eh, o bueno, la... Lo, que implica el estar en contacto con otros artistas. Bueno, la verdad que viene siendo muy positiva la experiencia. Eh, yo todo el proceso lo estoy filmando y sacando fotos y generando material y eso en principio lo estoy subiendo a un blog. Y lo interesante que está pasando es que esta, esta propuesta de trabajar en una red está funcionando ya que yo estoy contacto con, con los participantes de las distintas ciudades incluso después de dejar la ciudad. Entonces es como que termina siendo realmente una construcción colectiva que no es solo en el momento en el que estoy en la ciudad, sino que después esa relación sigue. Eh, y no implica solamente venir y poner el cuerpo en una obra de danza, sino que va mucho más allá de eso. La, eh, la invitación está abierta a compartir videos, dibujos. En, por ejemplo en Bahía Blanca hicimos un video danza, y hicimos una reunión con todos los colectivos de la ciudad y ahí ya se generó como, como muchos proyectos nuevos que se van de mi proyecto en tránsito y, y genera como, como muchas cosas más, ¿no? Y ese video danza lo están moviendo los otros realizadores de la ciudad en festivales, o lo están mostrando en, en, sus, en sus noches, en, organizan y así se van generando muchas cosas que terminan excediendo el proyecto en sí. Un trabajo colaborativo, ¿verdad? Es totalmente un trabajo colaborativo, sí. Y bueno, la idea es, es eso. Es, bueno Finalmente mi idea es montar una obra eh, coreográfica. Todavía no sé en qué ciudad ni con quiénes la voy a hacer, pero lo interesante es que se, que se va un poco también de esa propuesta y aparecen como muchas También eh, dentro del, del paquete del proyecto en tránsito está todo el material que con mi colectivo de Buenos Aires que se llama La Comuna realizamos en, en todos estos años que venimos trabajando. Entonces, bueno tenemos muchos cortometrajes de ficción eh, y bueno, estoy presentando un monólogo que ya lo hice en varias, en varias veces en Buenos Aires y en, en Brasil también. ¿no? Y con eso se arma como una especie de espectáculo que es la muestra de todo lo que se viene trabajando hasta ahora. Entonces son cortometrajes y el monólogo. Pero por ejemplo, bueno, ahora en Cochabamba, que vamos a trabajar un mes entero, y la idea es formar un, un grupo para, para hacer esta creación. Si se forma ese grupo y si se, si se puede trabajar de, de manera continuada, la idea también es terminar con algunas funciones de ese trabajo, un proceso. Entonces, bueno, es como que estamos todo el tiempo ahí abiertos a, a, a la inter, interacción con, los, con las personas que se suman, que participan y también con todo el bagaje de trabajo que, que traemos de años. Genial, Andrés. Gracias. No, gracias.